Base 1, Alfa. Me acerco al castillo Smuch. Cambio. Tendré a nuestro muchacho libre al anochecer. ¡Suerte, Fuego Rojo! ¡Ah! ¡Enemigos a las nueve! ¡Botón hasta nunca! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Salta, Fuego Rojo! ¡Salta! ¡Nos volveremos a ver, Rolfenhammer! Pepperán, ¿podrías bajarte de las nubes? ¿Dónde está todo mi dinero? Me dijiste que terminara el efectivo. No, Pepi, te dije que vieras si hacía frío. <susurra> si no dejas de soñar y empiezas a poner atención, nos enviarás a la ruina. Ay, mamá, no estaríamos en la ruina. Estaríamos en la calle. ¡Me pareció que sus trabajos eran francamente frescos! ¡Este es, Milo! ¡Ven más! ¡Poder Cachorro! No esperé hasta el último momento. Hice una investigación extensa, cité a todas mis fuentes. ¡Ay! ¡Merezco tener una Aceptable sobre el promedio. ...viste haber escrito cinco páginas acerca de 50 norteamericanos famosos, no 50 páginas de 5 norteamericanos famosos. Muy bien, muchachos, es hora de créditos extra. El que quiera hacerlo, diga, yo, yo. ¿Yo, yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si no apruebo esta clase, no puedo entrar en una escuela del estado? Tengo un gran trabajo para aquellos que necesiten aumentar su calificación. Pepper, el señor Finky intenta decir que... Por no mencionar que me costó tres centavos la impresión de cada página... ¡Vamos a intentar algo elevado esta vez! ¡Algo... Otra opción es cambiar de escuela, solo que no soy de las que trabajan mucho y no soy del tipo... El señor Finky intenta decirte... Ahora voy a tener que hacer el trabajo para obtener créditos extra. ¡Bis, bis, bis, ¡Romper con colas! ¿Dijo rompeolas? ¡Woo! ¡Auxilio! ¿Algunos más de ustedes quieren ofrecerse por puntos extra? ¿Algodón de azúcar y créditos extra? ¡Ya! <risa> ¿Así que no necesitas que firme una hoja de permiso? Mamá, estoy en la escuela media. Ya no hacen que nuestros padres firmen hojas de permiso. Bueno, podría jurar que firmé algo cuando fuiste a esa fábrica de cubiertas de baño, pero si tú lo dices, diviértete. Todos los que se ofrecieron ayer, levanten la mano. Dos, haré que les endulcen un poco de agua salada. Nadie dijo que sería dulce. ¿Para esto firmé? ¿Consejero orientador? Creo que eres lista por mantener tu imagen casual de playa. Hará que los muchachos se tranquilicen. <risa> Regla número uno. El verdadero secreto de un consejero es escuchar a los aconsejados. Escuchar a los... ¡Tu maldad debe detenerse, Shandar! Eso lo veremos, Guerrera Ann. ¡Eres un malvado! ¡Te enviaré mi rayo, Shiloktiano! Oh, oh, oh. No deberías estar escuchando a fin. El malvado Shandar dice la verdad. Tu corto periodo de atención es el que te trajo aquí en primer lugar. ¡Yo no tengo corto periodo de atención! ¡Ahora acaba con él! Si yo lo destruyo, oh. me convertiré en alguien como él. ¡Haz tú el trabajo sucio! ¿Hacer que estén tranquilos? Sí. ¿Mantener contacto visual? Sí. ¿Escuchar está en tu lista? ¡Ay, por supuesto que sí! Bueno, Pepi, me enorgulleces. Aún cuando escuchar no es tu fuerte, le estás dando una oportunidad a este asunto. ¿Qué les ocurre a todos? Creo que soy muy buena escuchando. Salón de consejeros. Y entonces fue cuando me pregunté, cielos, Pit, ¿de dónde vienen los bebés? Por lo tanto, fui a la biblioteca, busqué en la microficha y... Es un fastidio cuando la gente intenta distinguirnos. Somos completamente ¡Wii! iguales. ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! Oh, ma... ¡Miren! ¡Hice un cerdito! Y me encantaría ser reina de regreso al hogar, pero entonces... ¿Cuándo tendría tiempo para ser porrista? Entiendo... La vida es tan difícil. Ay, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. está enfermo. No lo vi desde el segundo periodo. Me pregunto si me necesita. Hola, ¿y tú qué piensas, Peperán? Ay, qué pena, el tiempo terminó. Gracias, has cambiado mi vida. No, chica llorona, solo te ayudé a cambiar tu vida. Qué conmovedor. Ay. ¿No es maravilloso? He tenido a dos perfeccionistas y a tres mordedores de pizza en un día. ¿Cómo te ha ido? Bueno, a veces requiere más tiempo llegar a la raíz del problema. En especial cuando no escuchas el problema. Bueno, tengo que irme. Mi paciente llegó para su análisis de sueños. ¿Por qué no renuncias? Gana puntos extra de otro modo. Esto es más que puntos extra. Voy a cambiar la vida de la siguiente persona que llegue a mi puerta. Voy a demostrarle a todos y voy a escuchar como nunca lo he hecho antes. Háblame, Dieter. Soy toda oídos. Ah, bueno, se trata de mi madre. Ella es tan anticuada, del otro continente, mientras yo soy norteamericano. Ajá. ¿Podemos llegar al fondo de esto? Bueno, es que ella no me entiende. Tengo sueños. No digas más. Sé lo que tienes que hacer. Tienes que perseguir esos sueños que tienes. No dejes que nadie te detenga. Sí, pero ¿y sí... ¡Levántate y trabaja para realizar tus sueños! ¡Sin importar el costo! Porque solo entonces serás verdaderamente feliz, Dieter. ¡Gracias, Peperan! ¡Gracias! ¡Ahora sí que voy a vivir mi sueño! ¡Ay! ¡Soy genial! ¡Mamá! ¡Tuve un maravilloso día aconsejando y escuchando! Oh, Pepe, ¿no es terrible lo que le ocurrió a Dieter? El pueblo está lleno de tristeza hoy, porque uno de los suyos, un niño, desapareció de su hogar. Oh, la única cosa que dejó fue esta nota. Querida mamá, he decidido seguir el consejo de Pepe Ran y huir del santo hogar. Freud es un fraude! Solo le dije que viviera sus sueños, jamás pensé que huiría. ¿Te dijo a dónde iría? Lo oí, pero creo que no lo escuché. Todos tienen razón. Soy un fracaso como consejera. Oh, linda, eso no es cierto. Eres una persona atenta y maravillosa. A veces solo sueñas un poco, es todo. Voy a solucionar las cosas. Dieter, donde quiera que estés, voy a encontrarte. Nikki, ven, vale, los separémonos. ¡Titer! ¿Titer, ¿Dónde estás? Diter, ¡Yuhu! ¿Estás aquí? puesto atención a lo que me dijo. Todo lo que Dieter te dijo está ahí dentro. ¡Piensa, Peperán, ¡Piensa! La vida es una autopista, no un ensayo general, Dieter. ¿Está diciendo algo? En realidad no. Yo soy la que está hablando. ¡No digas más, Dieter! ¿Y bien? Yo sigo hablando. ¡Mua! Guarden. ¡Eso es! ¡Ya sé dónde está Dieter! ¡Síganme! Campamento huirá a casa. Dieter no huyó de casa. Se hizo cachorro explorador de Hazelnut. ¿Pero cómo supiste? Primero, Dieter dijo que intentaba establecer su identidad como norteamericano y que más que ser explorador. Segundo, Dieter besó un botón en su camiseta antes de irse y él me dijo la semana pasada cuando no le ponía atención en el laboratorio que era un ritual de cachorro explorador. Tercero, en la nota de Dieter no dice que él vaya a huir de casa, dijo que va a huir de casa, el nombre del campamento de los exploradores. El español no es la lengua madre de la señora Lederhausen. A decir verdad, Dieter ha mencionado muchas veces que con frecuencia se confunde. Pepperan, Pearson, eres sorprendente. Peperan, me alegro tanto de verte. Has cambiado mi vida. No, Dieter. Solo ayudé a que tú cambiaras tu vida. Pero tu madre está muy preocupada. Piensa que huiste de casa. Oh, ¡Santa madre! ¡Debo ir a verla enseguida! ¡Ya voy, madre! Bueno, creo que he comprobado que soy muy buena escuchando cuando necesito hacerlo. De ahora en adelante, seré una escucha de tiempo completo. ¿Quieren decirme algo? Soy toda oídos. ¡Genial! Bueno, hablen. No hay nada que decir por el momento. ¿Cómo se supone que voy a escuchar si nadie habla? ¡Por favor, solo digan cualquier cosa! ¡Por favor!